Y tú, y si tú eres su hijo, ¿por qué temes tú? Confía en Jehová porque él es el rey y no hay quien salve fuera de Él de Jehová es la tierra y su plenitud y si tú eres va porque él es el rey y si se te ha olvidado de su maravilla te recordaré recuerda a Israel frente al mal rojo recuerda a Daniel allá en aquel foso a Sadrach Va, lo libró. Alzad, vos puerta, vuestra cabeza. Y alzad vosotras, puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. gloria jehová dios de israel tú eres el rey de la gloria y quién es el rey de la gloria quién es el rey de la gloria jehová dios de israel Y a ver, negó que del horno de fuego Jehová lo libró. Alzad, como oh puerta, vuestra cabeza. Y alzad vosotras, puerta eterna, y entrará el rey de globo. gloria Jehová, Dios de Israel Tú eres el rey de la gloria ¿Y quién es el rey de la gloria? Jehová de los ejércitos ¿Y ¿Quién es el rey de la gloria? Jehová, Dios de Israel Tú eres el rey